Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sli Pintora y seguimos con Final Fantasy Explorers. Vamos como siempre a una nueva aventura. Otra nueva misión. Hoy pues no tengo internet, así que <risa> lo más probable es que no tenga ningún tipo de ayuda, así que vamos un poco a lolailo. Primero vamos a hablar con la chica de la fortuna, le pagamos un playcoin para que nos diga y nos augure qué es lo que nos va a venir de más. Vamos a ganar más Crystal Points. Ya que se sube a nivel 2. Y vemos que en la parte de aquí arriba... Hola. <ríe> Creo que acaba de tener internet el ordenador. <ríe> Nada. <ríe> Pasamos de ese sonido. Y vemos que aquí se ha activado el Monster Lab. Vale. Mira, podemos crear monstruos <risas> Un Goblin Un Goblin guard Un Lizard Y un esqueleto. Vale, de todos estos es de los que yo he conseguido el... La mierdilla esta Y vemos también lo que cuesta Como vemos no son moco de pavo Pero vamos a crear un Lizard Un Lizard Un monstruo creado Lo vemos en la parte de arriba <coughs> Bueno se vio, pero ya se quitó Y Fuse Monster Tenemos un Lizard Que tenemos en la parte de arriba A ver si puedo... Aprendo de aquí Ahí está Vale Y vamos a usarlo A ver Coño, le, su le podemos subir el nivel Mmm. interesante pero mira todo lo que cuesta, así que. Eh, déjalo. Dice ver y vender monstruos. No lo voy a vender. Vamos a manejarlo. Eh. Ah, no, coño, aquí. Pues nada, creo que ya con esto se viene en el equipo. Y fuera. Vamos a ir ya a coger la misión para hoy. Que creo que voy a coger varias, vale, voy a coger una misión y una submisión A ver, misión <coughs> Aquí What, What's with all these monsters? Voy a ver de qué se trata Enseguida vengo Vale, estuve viendo como que hay que ir a, a donde está el, el lago Phil Philous Y ahí derrotar a las mandrágoras y a los fantasmas Así que aceptamos la misión y vamos a aceptar una submisión. Submisiones. Porque, mira, tengo activo... Este... Este, este y este. Y este ya está hecho. Entonces vamos a hacer el de habilidad con... Cancelar. Claro, si pues ya está hecho. Pues lo cancelo, ¿no? Ah, amigo, que puedo volver a activar. Y así siempre ganaré 2.000 Crystal Point. ¡Uh, qué guay! Bueno, sí. Agua, hielo, fuego y rayo. Nada, venga, vamos con ella Y ya está, punto. Bueno. Para mí ya es más sencillo meterme por aquí. Eh, manejar monster. No, sí, sí, también ya. Vale, salir Embarcamos Y tenemos que ir hacia aquí Así que, y hacia otro más allá Así que vamos a ir directamente Al que más cerca nos queda Y como ya saben, matar mandrágoras Y fantasmas Hostia, <ríe> ¡qué susto Vamos mi niño Vamos contra las mandrágoras, mira aquí veo una Espérate, primero voy a coger de esto. No, veo dos. <ríe> Ven aquí, mi niña. Tú termina de matar a mandrágora, jodido. Ay. Venga, vamos a por otra. Ahí. Venga, ah, tú también atacas, coyo. ¿Eh? Es malo más no poder, jodido Ah, qué locura Mandragorita Venga Tú, a mí no me vas a dar Porque no me da la pegana Ven aquí, ven aquí Ven aquí Toma bueno, me queda solo una mandrágora por ganar ¿Y dónde está mi... Mi lagartillo? ¿Lagartiro? Según esto, el lagarto está aquí ¿Hola? Pues yo no lo veo ¿Se lo habrán cargado? <ríe> ¡Oh, no! ¡Me han matado el lagarto! Mandrágora Mira, aquí hay una Pero espérate, que primero voy a quitar esto Eso Tú mueres. ¡Muere! Ah, sí, con que con esas andamos. Toma. Y toma. Y toma. Atácalas a todas. Queda una más por aquí. Toma. A mí no me van a matar. <ríe> Uy. Aquí estamos. ¡Hombre, ¡Oh, niño! Espérate, que no sé por dónde tengo ahí. Eh, se supone Que vamos a ir por aquí eh, Thunder Affinity Bien Davis Trail La verdad que no sé dónde está... Sí, voy bien. Por aquí tengo que ir hacia el otro lado Para pelear contra... Se supone Contra los fantasmas Tú, ven aquí Ahí estamos, Lizard Machaca Machaca Lizard Eh, ¿por dónde entré? <risa> Creo que entré por ahí Venga, vamos a ir Por, por, por, por, por, por, por, por, por. ahí Deduzco ¿Tú eres el, el fantasma? ¡Hala! ¡Qué fallo! ¡Pues sí! Esos son los fantasmas, ya he, he matado uno Vamos a matar otro Que estará por otro lado ¡Corre! ¡Corre! Ya hemos llegado, aquí tienen que estar los fantasmitas Mira, ahí hay uno, así que vamos a por él Eh... Wine Affinity ¿A dónde vas tú? No, no, no A ese ¡Que no! ¿Dónde fuiste tú? El lagarto se fue a por el otro Y yo no sé dónde está aquí Ven aquí eh. Toma ¡A dormir! Toma Me quedan dos más por derrotar Vamos a buscarlo Vamos, Lisa Uy, por ahí no se puede ir. Qué pena. Pero mira, ahí hay otro fantasma. Vamos a por él. Vamos a ser un Brave Air Brave. Mierda. Qué problema. Sonic, toma. Toma. Bien. Me queda uno por derrotar. ¿Dónde están los fantasmitas? Mira, ahí hay uno. Venga, venga, ven, ven, ven. Ven, ven, ven, ven, ven. Ven. Y free. Toma. Ya está. Completada la misión. Con, aquí con el Lizard que me vino ayudando todo el rato. Dice Endless Link. Venga. Todo por usarlo. Muy bien. Muy bien, Lisa. Venga, vámonos. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad. Y nada, nos vamos viendo en el próximo capítulo. Así que, hasta el siguiente. Adiós.